Siento tan lonely, ya yeah, mami me dejaste tan lonely, ya yeah, solo quiero pa' casi money, ey si te vele, baby I'm sorry pero estoy mejor, no. Me siento solo y confundido. No estoy bien conmigo mismo. Llevo rato tratando de encontrar en esto un sentido. Y parece que no existe. Qué triste que no es contigo. De que pueda olvidarte. Eso después te lo confirmo. Porque ahorita no tengo tiempo de reclamarte Estoy a punto de irme sin que quieras regresar. Si me vas a dejar libre, no sabes lo que dejaste. Porque prometo cumplirte todo lo que dije antes. Eso pues es una peli vieja, pues dejaste todo gris. Y se la pasa a nublar. Mi cielo sin ti, me dejaste sin nada, sin ganas de seguir Estoy viviendo un infierno que ella no quiero vivir Ey, Conocí algo que se llama depresión Ya lo estoy curando con botellas de licor Por si hoy no quiero pensarte me fumo un blon Y ya estando en el viaje te escribo es que otra me canción Me mami me dejaste tan lonely Si te vele, baby, I'm sorry. Es que me siento tan lonely. Ya, yeah. mami, me dejaste tan lonely. Ya, yeah. solo quiero pa' que money. Hey. si te vele, baby, I'm sorry estoy mejor, Long. ya sé que no te gustaba la idea de que te quedaras y pasaras conmigo hablando todas las madrugadas, respondiendo mis preguntas mientras yo miro tu cara, aunque no lo creas me frustra pero no puedo hacer nada, si vieras como me duele ojalá no te hubieras ido, me siento solitario como un lobo sin camino, estoy tan estresado que quiero otra vez ser niño, todo es tan complicado me estoy volviendo un cretino, desde la mañana y nada de esto se resuelve a punto de llamarla y a punto de enloquecerme Ah, uh, maldita mala suerte No quise mentirle cuando dije para siempre Tal vez me vaya a doler o tal vez de una te olvido Por favor perdóname que quiero estar bien contigo Tú dijiste que para amarte debo de estar bien conmigo Y todo se convirtió en un castigo Tan lonely, ya yeah. mames me desgaste tan lonely. Ya yeah. solo quiero pa' casa money Hey, si te vele, baby, I'm sorry. Pero estoy mejor lonely.